Gabriela González y hoy seré la presentadora en el taller titulado Visual Thinking en la enseñanza y el aprendizaje, el cual estará a cargo de Omar Viteleón. Él es magíster en comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en arte con mención en diseño gráfico por la PUC, especialización en marketing por la PUC, en marketing también digital por la UPC, en design thinking y co-creación por el Instituto Europeo del Diseño IED España en Innovación y Future Thinking en el IED de España. También cuenta con una especialización en Service Design for Innovation por el IED. Actualmente es también docente de la Facultad de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Universidad, de nuestra Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Eh, indicarles también que al finalizar el taller habrá una breve encuesta para responder y tabla, también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat y en el transcurso de la presentación iremos recogiendo las mismas. Así también recordarles que pueden compartir el contenido de este festival en sus redes sociales, eh, pueden usar el hashtag FIE UPC 2021 y siguiendo también nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como Innovación Educativa UPC en Twitter arroba innova, educa, un, educa y en nuestro canal de YouTube Innovación Educativa UPC. Damos entonces inicio al taller. Bienvenido Omar. Gracias Gabriela. Hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Omar Vita y efectivamente el día de hoy Voy a tener el gusto de acompañarlos en este taller de pensamiento visual para la enseñanza y el aprendizaje. A lo largo de los próximos minutos vamos a revisar algunas estrategias, algunas posibilidades que nos abre el eh, pensamiento visual en el contexto de la docencia. Para ello vamos a revisar diferentes técnicas, diferentes usos, diferentes aplicaciones que pueden tener los diagramas, los gráficos, eh, como recursos para potenciar eh, nuestra tarea como educadores. Para comenzar, vamos a eh, centrarnos en eh, el concepto de organizadores gráficos. Específicamente, entonces, vamos a eh, enfocarnos puntualmente en cómo inicialmente utilizar eh, estas eh, tablas, diagramas, como un recurso para poder potenciar nuestro eh, proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva que vamos a abordar el uso de eh, la imagen, vamos a centrarnos eh, y vamos a partir de la premisa de que eh, usualmente se dice que una imagen vale más que mil palabras. Esta es la premisa que va a estar a la base detrás del de uso de los organizadores gráficos de los diagramas en el contexto de eh, una situación de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, eh, consideramos que eh, el uso de este tipo de recursos nos va a permitir eh, presentar, exponer, disponer la información de una manera visual, de una manera espacial para nuestros estudiantes, con lo cual conseguiremos eh, de esa forma estimular, potenciar las eh, diferentes posibilidades que tiene esto para generar en ellos la búsqueda, el descubrimiento de relaciones, de patrones, de vínculos entre las diferentes ideas que en contextos eh, convencionales, cuando utilizamos texto, usualmente es complejo, es difícil eh, identificar. Entonces, en ese sentido... La imagen permite visualizar, permite poner sobre un espacio eh, los diferentes elementos, los diferentes componentes de una situación para poder a partir de ello identificar relaciones, identificar vínculos que de otra forma podría ser muy difícil encontrar. También otro de los que se le puede dar a, el, a la imagen, a los diagramas en este contexto es para mostrar las relaciones entre las partes. Entonces, mientras que en el caso anterior intentamos identificar relaciones entre elementos, en este caso lo que tratamos de ver es cómo se vinculan las diferentes partes de un fenómeno con el todo que estamos tratando de analizar. Un eh, siguiente uso que también podemos darle a los diagramas a las imágenes es el de resumir información. De hecho, eh, más de una vez nos hemos encontrado con una cantidad ingente de data que eh, de otra manera podría ser muy difícil transmitir, muy difícil eh, poner al alcance de nuestros estudiantes. Los diagramas son en ese sentido una excelente herramienta para hacerlo. Y además, como estos diagramas no solo emplean palabras, sino que también pueden apoyarse con pequeñas imágenes, iconos, son en este sentido muy eh, atractivos, llamativos para eh, diferentes tipos de perfiles de estudiantes. Como sabemos, eh, todos eh, no todos aprendemos de la misma manera. Algunos nos resulta mucho más fácil aprender mediante el texto, otros mediante la palabra, mediante una exposición, otros mediante las imágenes, etcétera. Es decir, cada cual tiene una aproximación al conocimiento diferente. En ese sentido, el uso del pensamiento visual, el uso de las imágenes, facilita, apoya de manera importante, de manera considerable, este tipo de estrategias. Y finalmente, finalmente eh, en la línea de lo que acabamos de señalar, los organizadores gráficos son herramientas eh, muy flexibles que pueden ser utilizadas con diferentes fines, con diferentes usos, se les pueden dar diferentes usos a los eh, organizadores gráficos en el contexto de nuestras clases. Eh, pueden servir tanto para resumir información como para eventualmente también evaluar a nuestros estudiantes. ¿Por qué no? Mediante el eh, trabajo de eh, realizar o de completar determinados gráficos, determinados diagramas. Algunos de ellos vamos a verlos en los próximos minutos. Eh, entonces, eh, una de las preocupaciones que me motivó a eh, compartir con ustedes, a traerles esta propuesta, es precisamente eh, la constatación de que eh, el uso de los diagramas no es necesariamente una práctica eh, habitual en el contexto de la docencia. He visto eh, con sorpresa que no solo en, en carreras de ciencias sociales, sino también en humanidades o en ciencias, eventualmente el uso de los diagramas es bastante limitado, aun cuando estos tienen muchísimas posibilidades para poder potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, en ese sentido, desde hace ya algún tiempo me eh, aboqué a la tarea de identificar, de encontrar una serie de recursos gráficos, que pudieran servir como apoyo para eh, la organización, la presentación de los contenidos de mis cursos. Algunos de ellos son los que vamos a ver a continuación. Estos eh, organizadores gráficos que vamos a revisar se enmarcan en el contexto de lo que se denominan técnicas de aprendizaje colaborativo. Es decir, son herramientas visuales diseñadas para potenciar el aprendizaje en grupo, el aprendizaje en el contexto de una sesión de clase. Eh, vamos a revisar puntualmente cinco de estas técnicas de aprendizaje colaborativo eh, apoyado en eh, diagramas. En primer lugar, vamos a revisar lo que denominamos el agrupamiento por afinidad. A continuación, vamos a ver la tabla de grupo posteriormente la matriz de equipo, a continuación las cadenas secuenciales y finalmente las redes de palabras. Adicionalmente, dependiendo de cómo vayamos con el tiempo, he preparado un par de bonus tracks para complementar lo que eh, vayamos a revisar. Cada una de estas técnicas tiene eh, determinadas funciones, es una serie de hechos, una serie de situaciones, circunstancias, acciones, que ocurren en el contexto de un fenómeno analizado. Entonces, en este sentido, es muy, son muy buenos, son recursos, son recursos muy buenos para abordar, para entender procesos, causas, efectos, cómo estos se organizan en un contexto espacio temporal, en este caso. Y, y finalmente, las redes de palabras nos permiten generar una lista de ideas que se relacionan las unas con las otras, que establecen vínculos entre ellas para de esta manera describir las relaciones que existen entre estos diferentes componentes. Estas redes de palabras funcionan a la manera de mapas en los que podemos identificar los distintos puntos destacados en el contexto de un gráfico, de un diagrama que vamos a eh, mostrar que vamos a utilizar. Pasemos entonces a revisar puntualmente en qué consiste cada una de estas técnicas. Eh, la primera técnica eh, a la que vamos a hacer referencia es la que llamamos el agrupamiento por afinidad. El agrupamiento por afinidad eh, consiste, en pocas palabras, en primero seleccionar un tema. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un tema, un problema, algo que eh, consideremos que es necesario estudiar en el contexto de nuestro curso. Una vez que tenemos identificado ese tema, lo siguiente que tenemos que hacer es definir, delimitar un tiempo para que eh, se realice una actividad relacionada, una actividad que permita identificar, que permita recoger esta eh, lluvia de ideas en relación al tema. De esta forma, una vez que tenemos estos eh, contenidos, estas ideas sueltas, lo que hacemos a continuación es pedirle a los estudiantes que de manera individual, en una primera fase de manera individual, generen una serie de ideas relacionadas con el tema. Eh, para poder realizar estas eh, actividades, en el mundo físico utilizábamos POSITs. Es decir, les entregábamos a los estudiantes un puñado de POSITs, unos 10 POSITs, por ejemplo, y a continuación decíamos que, por ejemplo, coloque 10 ideas que relacione con eh, Internet. O con el uso de las redes sociales, una en cada una de esos posts, por ejemplo. En el mundo virtual podemos reemplazar esa eh, técnica, esa, esa actividad, eh, utilizando diferentes aplicaciones. Por ejemplo, Jamboard me parece que es una excelente opción para poder realizar una técnica como esta, para poder implementar una técnica como esta. Jamboard es una pizarra interactiva disponible eh, con una cuenta de Google que permite eh, a la manera de un tablero poder disponer, poder colocar el equivalente a POSITS en este espacio de trabajo. Una vez que los estudiantes tienen estos, eh, estas ideas en relación al tema distribuidas, a continuación lo que van a hacer es colocarlas, compartirlas con el resto del equipo en este espacio de trabajo común. Y finalmente, una vez que estas ideas están distribuidas en este espacio de trabajo común, lo que hacemos a continuación es agrupar estas ideas en la medida en la que las unas sean similares a las otras o que compartan algún tipo de concepto que permita organizarlas formando un grupo en particular. En ese sentido, adicionalmente se sugiere que una vez que hayamos reunido, una vez que hayamos juntado estas ideas, se les asigne a cada uno de los grupos un título, una denominación. ¿Cómo se vería un, la aplicación del agrupamiento por afinidad? Se vería más o menos así. Es decir, lo que hacemos es reunimos las ideas, por afinidad temática y adicionalmente a cada uno de esos grupos le damos una denominación, le asignamos un título en particular. De esta manera lo que conseguimos es que los estudiantes no solo identifiquen diferentes aspectos relacionados con una problemática, sino que adicionalmente puedan identificar patrones, patrones que eh, organicen esta información en relación a determinados parámetros. Entonces, eh, por ejemplo, si yo les eh, planteara, si yo les preguntara cómo podrían utilizar una técnica como esta en sus clases, ¿qué dirían? Pueden comentar a través del chat cómo podrían implementar, cómo podrían aplicar una técnica como el agrupamiento por afinidad en el contexto de sus clases, para qué temas, para qué aspectos puntuales de sus cursos podrían emplear, podrían utilizar esta técnica. Pueden comentar a través del chat. ¿Cómo utilizar el agrupamiento por afinidad en el contexto de mis clases? Pueden comentar a través del chat. ¿Alguna idea? Laura comenta para los saberes previos en torno al tema de una sesión. Sí, efectivamente, por ejemplo, eh, por ejemplo, de... Un tema, uno de los cursos que editaba eh, era el curso de nuevos medios. Entonces, por ejemplo, utilizábamos esta técnica para generar una lluvia de ideas en relación al concepto de nuevos medios. Es decir, qué cosas asociaban los estudiantes con los nuevos medios. Y aparecían ideas como videojuegos, redes sociales, eh, conocer a otras personas, etc. Entonces, cada uno de estos eh, ideas corresponde a grupos distintos. Entonces, por ejemplo, eh, redes sociales irían Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera. Eh, usos de las redes sociales para conocer personas, para conseguir trabajo, para contactar con amigos, etcétera. También formarían otro grupo. Eh, Nancy, por ejemplo, aquí comenta para identificar fortalezas y oportunidades de mejora. Efectivamente, también podría ser un buen uso en este caso. Oscar dice, yo lo utilizaría en mi clase de religión para clasificar los sacramentos usando el Jamboard. Sí, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces podrían eventualmente asociarse ideas vinculadas a cada uno de los sacramentos utilizando en este caso una aplicación como Jamboard. Y Denise, por su parte, comenta que para que identifiquen lo positivo, negativo y propuestas respecto a un tema. Efectivamente, el, los ejes positivo, negativo podrían ser también ejes para poder utilizar para poder distribuir de esta manera el contenido. Y Ana María comenta en un taller de planificación de sesión para organizar las actividades de acuerdo al momento de la clase. Efectivamente, ¿cierto? Es decir, podríamos identificar los diferentes momentos de una clase y en función a ellos ir articulando estas ideas que se van generando. Lidia, por su parte, comenta que ella ha empleado un panel para reflexionar a partir de una pregunta en grupo leen fuentes de información y realizan sus conclusiones, los organiza de acuerdo a una misma línea de pensamiento. Excelente, excelente idea, Lidia. Muchas gracias por compartir. Bien, entonces, esta es nuestra primera técnica, la que denominamos agrupamiento por afinidad. La segunda técnica que quería compartir con ustedes esta tarde es la que se denomina la tabla de grupo. ¿En qué consiste la tabla de grupo? La tabla de grupo no es otra cosa que un ejercicio que consiste en entregarle a los estudiantes una tabla vacía, una tabla por completar, una tabla con algunas casillas en blanco, para que con ayuda de determinados criterios, determinados elementos, determinados componentes, los estudiantes pueden identificar si se cumplen o no se cumplen determinadas condiciones para considerar que un fenómeno encaja o no encaja en el contexto analizado este es un tipo de técnica que se puede utilizar que se puede aplicar de manera grupal igualmente como la anterior de hecho estamos en el contexto de técnicas de aprendizaje colaborativo entonces en este sentido. La idea es que una tabla como esta eh, es un excelente espacio para motivar al diálogo y a la discusión entre los estudiantes con miras a que, con miras a llegar a un consenso en relación a determinados elementos que se quieren distribuir, que se quieren disponer en el contexto de, un, eh, de una tabla como la que vamos a ver a continuación. La tabla de grupo es un recurso que se ve más o menos así. Por ejemplo, en este caso se trata de organizar una tabla de grupos sobre la edad media, bien, y se abordan diferentes tipos de manifestaciones artísticas que implican la pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera, Y diferentes usos, en todo caso, de eh, la perspectiva, ya sea bidimensional o tridimensional. Y adicionalmente se identifica eh, a qué edad específica, de a qué momento específico de la Edad Media corresponde cada una de estas eh, manifestaciones que se eh, van a presentar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se hace es, se le entrega al estudiante o se le presenta una determinada obra de arte y en función a ello, se le motiva a poder identificar ¿En cuál de estas casillas eventualmente encaja? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre, pienso en la eh, iglesia de Nuestra Señora de Notre Dame, en París, por ejemplo. Y entonces se le pregunta al estudiante en cuál de estas casillas eventualmente encajaría esta, eh, esta pieza arquitectónica. Se le ubica, se le pregunta y él se, le, se motiva a que el estudiante, con ayuda de sus compañeros, Pueden reflexionar sobre en cuál de estos espacios es donde efectivamente encajaría una pieza como esta. Y lo mismo se hace con otro tipo de piezas, con otro tipo de manifestaciones artísticas. Insisto, podrían ser pinturas, podrían ser esculturas, etc. Aquí lo que está en juego son dos elementos fundamentales. En el caso de eh, las filas. Hemos identificado o colocamos un espacio temporal, bien, en este caso la Alta Edad Media, el Románico, el Gótico, mientras que en las columnas lo que hemos ubicado son diferentes tipos de manifestaciones artísticas. Por ejemplo, yo he usado un gráfico como este para aplicar una técnica que se denomina la matriz de tendencias. ¿En qué consiste la matriz de tendencias? No es otra cosa que un gráfico que monitorea la evolución de un fenómeno en tres momentos el pasado el presente y el futuro y en cinco dimensiones las personas la tecnología los negocios el mercado y finalmente la cultura entonces de esa manera yo motivo a mis estudiantes para que completen los espacios en blanco en este caso por ejemplo analizando un fenómeno en particular por ejemplo, eh, recientemente he utilizado esta técnica para eh, revisar con mis estudiantes eh, como objeto de estudio la educación virtual. Entonces, de esa forma analizábamos cómo era la educación, la educación en general, cómo era la educación antes, es decir, una educación de tiza y pizarra, cómo es la educación ahora, que es una educación básicamente soportada por eh, los eh, dispositivos eh, electrónicos, tipo las computadoras, las laptops, y hacia dónde vamos, la sensación que nos dejaba la revisión de las tendencias es hacia un contexto más de educación móvil, es decir, basada en dispositivos que el estudiante pueda llevar consigo a través de diferentes espacios, diferentes entornos. Entonces, de esa manera, mediante esta tabla, esta tabla en blanco, lo que hacemos es motivamos a nuestros estudiantes a, para que mediante la discusión puedan completar los espacios que quedan disponibles en cada uno de estos cuadrantes. Aspectos a tener en cuenta como docentes son desde esta perspectiva, primero que nada, fijar cuáles son las dimensiones que vamos a cruzar. En este caso se está cruzando una dimensión temporal contra una eh, dimensión que podríamos decir, que podríamos denominar eh, tipos de manifestaciones artísticas, que son las que aparecen ubicadas al costado. Bien, eh, ¿cómo podrían ustedes utilizar una técnica como esta en el contexto de sus clases? Eh, ¿Quién tiene una idea de cómo podría implementar, cómo podría utilizar? este tipo de tabla en el contexto de sus clases le llamamos tabla de grupo que nos permite distribuyendo una tabla en blanco una tabla vacía motivar a los estudiantes a completar los espacios realizando el cruce entre los diferentes elementos que aparecen aquí distribuidos presentados en pantalla qué uso eh, se les ocurre podrían eh, darle a una tabla como esta? Denise comenta, se podría utilizar para, la para analizar la evolución de los derechos, efectivamente, por un lado los derechos que sean de interés, analizar, participación, protección, etcétera, cruzando como ejes, como avances, retrocesos y, y permanencias, excelente, excelente, muy buena eh, aproximación eh, la que hace Denise, ella sugiere entonces colocar como dimensiones, en este caso los diferentes tipos de derechos, Mientras que las columnas estarían marcadas por los avances, los retrocesos y las permanencias. Excelente. Eh, Nancy comenta una matriz sobre teorías por temas ¿cierto? Es decir, podríamos eventualmente aquí colocar diferentes temas y por el otro lado diferentes teorías para ver de qué manera según la teoría aplicada se puede abordar este determinado tema. Excelente. Muchas gracias, Nancy por compartir. ¿A ¿Alguien más se le ocurre alguna otra manera de utilizar una tabla como esta? Es una tabla de doble entrada, como pueden observar, que implica por un lado, insisto, definir dimensiones básicamente para poder realizar el cruce. Violeta comenta, podría colocar en cada fila dos enunciados y dos columnas, una con los datos y otra con consecuencias de solución. Lo usaría en su curso de algoritmos, comenta Violeta Isabel, excelente, muchas gracias por compartir una excelente eh, eh, idea, una excelente forma de adaptar este formato, en este caso para un curso de matemáticas, de ciencias. Más ideas, más ideas, cómo podríamos utilizar la tabla de grupo. Una idea más, alguien más por ahí que tenga una idea de cómo podría utilizar la tabla de grupo en el contexto de sus clases. es un recurso muy útil, es un recurso muy práctico y muy sencillo como podrán darse cuenta de implementar solo requiere solo entre comillas, identificar definir dimensiones una manera muy clara es la que por ejemplo comentaba Denise en relación a los avances, retrocesos y permanencias ubicándolo en las columnas pero también podría servir para analizar procesos evolución de procesos, el antes el durante, el después entre otros bien, eh, Ana María, por su parte, comenta para indicar características, ejemplos, ventajas acerca de las metodologías. Efectivamente, también podría hacer eso de otra manera. Es decir, podríamos colocar en las filas en las, filas las eh, características eh, o las metodologías, por ejemplo. ¿no? Entonces, podríamos colocar características o metodologías en las filas, mientras que en las columnas efectivamente determinamos... ...dimensiones específicas que queremos analizar a partir de diferentes metodologías. Excelente, genial. Muchas gracias a todos por compartir sus ideas. La siguiente técnica que vamos a revisar es la que se denomina matriz de equipo. ¿En qué consiste la matriz de equipo? Igualmente es una técnica de trabajo colaborativo que eh, en este caso está esencialmente pensada para trabajar en parejas, en duplas, pero no necesariamente, también se puede eventualmente utilizar en otros contextos diferentes. En la diapositiva van a ver ustedes referencias a retroproyectores, etcétera, artículos que eventualmente suenan muy vintage, pero es porque las técnicas son tan eh, transversales que independientemente del momento en el que han sido conceptualizadas, igualmente pueden ser adaptadas y pueden ser trabajadas en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Lo que ocurre en este caso es que les proporcionamos a los estudiantes una tabla como esta. Una tabla en la que le eh, damos, le proporcionamos, en este caso, por ejemplo, una serie de características relacionadas con determinado fenómeno, determinado tema, que estamos analizando. Y en las columnas lo que hacemos es disponemos diferentes tipos de manifestaciones. En este caso, por ejemplo, esta matriz está diseñada para poder analizar diferentes tipos de música, por ejemplo, el blues o el jazz, y en todo caso contraponerlos y para poder identificar cuáles son esas características definitorias, esas características que los distinguen a los unos de los otros. Entonces, por ejemplo, aquí se determinan aspectos como la ubicación geográfica, ¿no? zona rural o zona urbana. Entonces, en el caso del jazz, se genera en zonas urbanas, mientras que en el caso de blues, se genera en zonas rurales. Y entonces, de esta manera, el estudiante, los estudiantes van marcando, de acuerdo a lo que resulte pertinente, dónde corresponde, dónde sería más adecuado efectivamente eh, marcar, porque ahí es donde efectivamente se realiza, se, se produce esta manifestación. Eh, por ejemplo, yo he usado esta tabla para, eh, por ejemplo, distinguir entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Entonces, en las filas colocaba diferentes tipos de características relacionadas con la investigación, mientras que en una de las columnas colocaba la investigación cuantitativa en otra la cualitativa y en una tercera ambos. ¿no? En este caso, una investigación del tipo mixto. Y en función a estos eh, diferentes tipos de características que ubicaba en las filas, los estudiantes lo que tenían que hacer era completar, era marcar para determinar cuáles de ellas podrían ser eventualmente eh, o se cumplían en cada uno de los tipos de investigación. Entonces, matriz de equipo, eh, a diferencia de la, eh, de la técnica anterior, aquí no hay que completar datos en los cruces, sino más bien lo que hay que hacer es identificar si se cumple o no se cumple esa condición. Entonces, podríamos decir que de alguna forma esta técnica es algo así como un checklist, una lista de cotejo en la que el estudiante va identificando cuando se cumple o cuando no se cumple determinada condición para ser caracterizado, para ser caracterizado, para ser categorizado determinado fenómeno en ese ámbito puntual. Entonces, en este caso, ¿qué usos se les ocurren para poder eh, emplear este tipo de técnicas en el contexto de sus cursos, en el contexto de sus clases? Los escuchamos con atención, pueden comentar a través del de chat. Matriz de equipo, un recurso para trabajar. Pueden trabajarlo, se recomienda trabajarlo en duplas, pero eso no exime de que también pueda ser trabajado eventualmente en grupos con un número mayor de integrantes en este caso. Usos que podríamos darle a la matriz de equipo. Yo he sugerido uno qué es la diferencia entre eh, la investigación cualitativa, cuantitativa y la mixta, por ejemplo. Eh, Janet comenta para desarrollar el tema de la, eh, del análisis FODA, por ejemplo, sí, porque no, podría ser eventualmente para poder realizar un análisis FODA, podría utilizarse Luis Antonio, por su parte menciona, colocar ejemplos de indicadores y en las columnas los tipos para que los identifiquen efectivamente, excelente, muy buen uso. Janet, Vivian, Vivian, otra vez por aquí comenten una columna van los hechos, cierto. Eh, Ana María por su parte dice en las filas se podían indicar funcionalidades, características de los recursos tecnológicos y en las columnas los recursos tecnológicos, efectivamente, sí. Me parece que es en ese sentido un excelente uso. En, en teorías de las comunicaciones, eh, McLuhan desarrolló este el tetra de McLuhan, ¿no? Entonces que hace diferencia, que dice que los, la evolución de los medios de comunicación pasa por diferentes eh, modificaciones que sufren los medios de comunicación. ¿no? Entonces, se podría eventualmente utilizar también este recurso para identificar cuándo han habido cambios, cuándo han habido a, a, adaptaciones, cuándo han habido modificaciones, etcétera. También podría ser en ese sentido un interesante uso que se le podría dar a este recurso que se denomina la matriz de equipo. ¿Algún otro uso, alguna otra funcionalidad que se les ocurra? Y Violeta, Isabel, por su parte, dice: lo trabajaría con características de las estructuras algorítmicas. Excelente, perfecto. ¿no? ¿Y eh, qué colocarías en las columnas, eh, Isabel? ¿Qué colocarías en las columnas? Me parece, las características me parece espectacular colocarlas en las estructuras algorítmicas, ¿cierto? Y en las columnas, ¿qué colocarías? Por ejemplo, en, en mi caso, eh, en el curso de nuevos medios, lo que hacíamos era colocar aquí los principios de los nuevos medios en las filas. Eh, los diferentes principios de los nuevos medios se colocaban en las filas. Eh, base matemática, modularización, etc. Y en las columnas lo que disponíamos eran diferentes tipos de medios. Y entonces identificábamos cuáles cumplían cuál. Entonces, por ejemplo... La televisión no tiene base numérica, entonces ahí se dejaba vacío. Pero sí, por ejemplo, las redes sociales tienen una base de programación. En ese caso se disponían ahí y sí se hacía un checklist en esa parte específica de la tabla. Eh, Violeta comenta los tipos de estructuras, por ejemplo, estructuras selectivas, repetitivas, podrían ser efectivamente lo que se disponga en cada una de estas columnas. Excelente, muchas gracias, Isabel. Y finalmente Pablo comenta, coloco imágenes histológicas. En las columnas, eso podría ser una posibilidad, ¿cierto? Eh, y qué colocarías en las, eh, eh, en las filas, por ejemplo, Pablo. ¿Qué colocarías en las filas, en las, en las columnas? Podrías efectivamente colocar imágenes histológicas. Eh, eh, ilústrame sobre las imágenes histológicas. ¿Son estos diagramas este, que muestran frecuencias, cierto? Creo que sí, pueden, eh, eso, caracterizar. De la, y, y claro, y en, y en las filas podríamos colocar efectivamente las características de este tipo de imágenes. Excelente, perfecto. Eh, histología humana, ya perfecto. Entonces estamos en el ámbito de la medicina. Yo estaba en, otro, en otra frecuencia. Bacán, excelente. Bien, entonces, matriz de equipo. Nuestra siguiente técnica es la que denominamos cadenas secuenciales. Las cadenas secuenciales, las usamos con frecuencia, listo, aun cuando no nos demos cuenta. Una cadena secuencial, por ejemplo, es una línea de tiempo. La cadena secuencial es una línea de tiempo. Pero no solo es una línea de tiempo, también una cadena secuencial puede ser un gráfico que describe un proceso. Entonces, en ese sentido, eh, también otros usos para las cadenas secuenciales son, por ejemplo, en marketing utilizamos lo que llamamos el viaje del usuario que no es otra cosa que un gráfico que permite distribuir a lo largo de una línea de tiempo diferentes eventos, eh, si son positivos por encima de la línea media, si son negativos por debajo de la línea media y si son más bien neutros en la parte central del diagrama. Entonces de esta manera distribuimos, eh, identificamos cuáles son los diferentes momentos, cuáles son las diferentes características de la experiencia que le ha tocado experimentar al usuario interactuando con determinado producto, con determinado servicio. Entonces, el uso de estas cadenas secuenciales, el uso de este tipo de diagramas es muy variado. ¿no? Por ejemplo, este es un diagrama que denominamos un planificador. Entonces, este planificador, por ejemplo, tiene un eje temporal, que es el que vemos en la parte inferior, pero también tiene un eje de prioridades donde las prioridades más bajas están ubicadas en la parte inferior y las prioridades más altas están ubicadas en la parte superior. Es decir, también siendo en este caso un gráfico, un diagrama eh, que coincide con la estructura fundamental de una línea de tiempo, adicionalmente incluye otra información, que es la información de, relacionada con la prioridad. Este es un clásico ejemplo que nos muestra que un mismo gráfico puede enriquecerse, un mismo tipo de diagrama, un mismo tipo de técnica, se puede enriquecer con otro tipo de recursos que podemos ir combinando eventualmente con él. Entonces, las eh, cadenas secuenciales, un recurso para poder construir líneas de tiempo agregando eh, y sumando algún otro tipo de eventos, de recursos, por ejemplo, en este curso de nuevos medios al que hago referencia, utilizamos eh, esta, este tipo de técnica para, por ejemplo, construir de manera colaborativa una eh, historia de la tecnología, desde de la tecnología digital, concretamente, desde el telar eh, desarrollado a fines del siglo XVIII-XIX hasta la actualidad con la aparición de los chips y la microcomputación. Entonces los estudiantes son motivados a identificar hitos a lo largo de un espacio temporal para distribuir, para ubicar estos eh, componentes, estos elementos a lo largo de la línea de tiempo. ¿Cómo enriquecemos esta técnica? Ubicando en la parte superior la historia global, mientras que, por ejemplo, en la parte inferior, los fenómenos que ocurrían en ese mismo momento en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera... Un solo gráfico nos permite retener información no solo amplia desde el punto de vista temporal, sino también que nos permite comparar lo que ocurría en el mundo contra lo que ocurría en el Perú. Y todo generado de manera colaborativa a partir de las evidencias recogidas por los estudiantes. ¿Cómo eh, piensan que podrían aplicar una técnica como esta en el contexto de sus cursos? ¿Qué uso le podrían dar a las cadenas secuenciales? en sus cursos. Pueden comentar, pueden compartir a través del de chat. Luis Antonio, por ejemplo, aquí agrega, en el eje X también se podrían colocar los pasos de un proceso. Sí, efectivamente, ¿por qué no? cierto Se podrían colocar los, los pasos de un proceso y en la línea temporal podríamos ir viendo en qué momento se van cumpliendo esos pasos, para qué momento están programados esos pasos. ¿no? Entonces, es también eventualmente una buena herramienta para planificar una buena herramienta para eh, organizar tareas, para distribuir tareas. ¿Qué otros usos eh, les vienen a la mente al ver un recurso como las cadenas secuenciales? Oscar, por su parte, comenta, cadena secuencial de la historia de la iglesia, años y hechos más significativos, efectivamente. ¿Por qué no? ¿Cierto? Es decir, a través de una línea de tiempo, ubicar secuencialmente los hechos en la historia de la iglesia. Denise eh, comenta si puedo compartir la diapositiva anterior. Sí, claro, no hay ningún problema. Aquí está, esta es la diapositiva anterior. Eh, en el caso de la, la propuesta de Oscar, igual creo que también podría ser aplicable el hecho de mostrar la evolución de la iglesia a nivel global, a nivel mundial, y comparándolo con los eventos más significativos en la historia de la iglesia Perú en el Perú. ¿no? Entonces, eventualmente también podría ser una herramienta interesante para poder comparar, en este caso, eh, dos eh, situaciones eh, que están ocurriendo de manera simultánea. ¿Qué otro uso se les ocurre que podríamos dar a las cadenas secuenciales? Líneas de tiempo, por ejemplo, o también para mostrar procesos, como hemos visto. ¿Alguna otra idea, algún otro uso? Por allí alguien se anima. Las líneas de tiempo son eh, herramientas muy versátiles, como podrán darse cuenta, solo es cuestión de eventualmente eh, identificar qué es lo que queremos presentar y de qué manera puede ayudarnos el uso visual, la presentación visual de la información. También podría usarse como proyectos de vida en tutoría, excelente uso, excelente propuesta la, la de Oscar, no, es, es decir, plantearse eventualmente en la línea de tiempo, en esta cadena, eh, disponer una serie de eventos, una serie de eh, de metas, de hitos que el estudiante podría plantearse a lo largo de un lapso determinado de tiempo para ver cómo va cumpliendo esos eh, esos proyectos y cómo el uno va apoyando al otro, cómo el uno va sirviendo para fortalecer el otro. Isabel, por su parte, comenta, podría usarlo como ejemplo de secuencia lógica para el uso de módulos dentro del proyecto de curso. Genial, muy buena, muy, buen, muy buena aplicación. Es decir, sí, ¿por qué no? De hecho, nuestros cursos tienen lapsos de tiempo, están dispuestos de manera temporal. Entonces, podemos utilizar un gráfico como este, una cadena secuencial como esta, para distribuir... Esos eventos, esas actividades, esos temas, esos contenidos de nuestros cursos en un diagrama como este. Excelente, genial. Seguimos entonces. Y eh, la siguiente técnica es la que denominamos redes de palabras. Las redes de palabras también las utilizamos eh, habitualmente y es un tipo de técnica que está vinculada a lo que denominamos los mapas mentales. ¿Cómo se construye un mapa mental? De una manera muy sencilla, lo que hacemos es básicamente primero identificamos una idea central, una idea principal y alrededor de esa idea principal, lo que hacemos es generamos una serie de ideas secundarias. A medida que las ideas se van alejando del centro, lo que vamos ubicando son ideas que tienen una relación indirecta con la idea principal. Entonces, de esta manera, un gráfico como este lo que nos permite es identificar, organizar según órdenes de prioridad los diferentes tipos de contenidos que forman parte de una temática que querramos analizar. Eh, los mapas conceptuales, los mapas mentales, también eh, se pueden apoyar con gráficos, con imágenes, que pueden dar lugar a eh, presentaciones visuales realmente muy atractivas de la información que eh, pueden hacer muy accesible el tipo de contenidos que manejamos en nuestros cursos. En este caso, eh, eh, ejemplos. Que se les ocurran de usos de una técnica como esta para poder eh, organizar, para poder utilizarla en el contexto de sus clases. Mientras ustedes van colocando sus ejemplos, yo les comento que, por ejemplo, utilizo una técnica como esta para realizar eh, lluvia de ideas Posterior a la visualización de un video, es decir, lo que hacemos es primero vemos una charla TED, por ejemplo, y luego de ver la charla TED, ubico en la parte central la idea principal y a partir de ahí, con ayuda de los participantes en el taller o en el curso, lo que hacemos es identificamos esas ideas principales y cómo estas se vinculan entre sí. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien como una técnica para poder realizar resúmenes interactivos, llamémoslo de alguna manera, de eh, videos, por ejemplo, en este caso. ¿Qué uso le darían a una técnica como esta? Redes de palabras, la denominamos en términos generales, incluye mapas conceptuales, mapas mentales, también podrían encajar dentro de este tipo de diagrama. O mapas de actores también podrían ser eventualmente otro tipo de usos que se le podrían dar a este tipo de gráficos. ¿Alguna idea, alguna eh, intuición de cómo aplicar un tipo de técnica como esta en el contexto de sus clases? ¿Ideas, sugerencias sobre cómo utilizar? Por ejemplo, Ana María comenta el primer día de clase para explicar el curso. ¿Contendría competencias, temas, actividades, ejemplos? Excelente. Muy buena idea la que comparte con nosotros Ana María. Sí, efectivamente, podríamos colocar al centro el curso, efectivamente, por un lado. Y por otro lado, descomponer eventualmente el tema de las competencias, los temas. Podrían ser cada una de estas ramas de, eh, que podemos distribuir. Y podría ser una excelente eh, manera, en la línea de lo que comenta Ana María, para poder eh, incorporar los saberes previos. ¿no? Es decir, por ejemplo... En mi curso de nuevos medios sabemos este, qué son las redes sociales. Pues podemos intuir que las redes sociales son nuevos medios. Pero a partir de ahí podríamos desglosar qué es lo que nuestros estudiantes asocian con los nuevos medios, por ejemplo. ¿no? Entonces, ese podría ser un uso. El Laura comenta aquí, en el curso de empresas audiovisuales sirve para hacer organigramas. Excelente. Muy buena puntualización la clase de Laura, efectivamente. Las, las redes de palabras, entonces, no solo sirven para organizar contenidos, sino también efectivamente son muy buenas para los organigramas. ¿Y qué permite un organigrama? Permite jerarquizar, ¿no? Permite identificar las jerarquías, cómo están distribuidos eventualmente los contenidos. Eh, Karina comenta por su parte en asesoría de tesis, podría servir para ir aterrizando la elección de un tema, algo que les cuesta mucho a los alumnos. Excelente, excelente, muy buena idea la que propone aquí Karina. Denise, por su parte, señala que el problema central analizando causas eh, y consecuencias. Sí, efectivamente, causas y consecuencias podrían eventualmente articularse alrededor. Y Violeta, Isabel, por su parte, indica para indicar distintas posibles soluciones de un algoritmo, efectivamente. Entonces, diferentes maneras de implementar, de utilizar las eh, redes de palabras para poder presentar la información de nuestros cursos. Entonces, cinco técnicas que hemos revisado, cinco tipos de diagramas muy puntuales que podemos utilizar, que como podrán darse cuenta, si bien provienen del ámbito analógico, inicialmente fueron desarrollados, pensados para el ámbito analógico, eso no implica que no puedan ser aplicados también en el ámbito digital con ayuda de herramientas tipo Miro, tipo Padlet, como mencionaron anteriormente, o Jamboard, como la que comentábamos eh, hace unos minutos. Adicionalmente a estas técnicas hay dos recursos que yo suelo utilizar en, en mis cursos que me parecen muy funcionales. Por un lado está la tabla KWL, que no es otra cosa que un diagrama como este, que es muy útil para, por ejemplo, realizar resúmenes de textos. La tabla KWL se compone de tres columnas. En la primera columna colocamos qué es lo que conocemos sobre un tema. En la segunda, qué es lo que queremos saber. Y en la tercera, qué es lo que aprendimos del tema luego de revisar ese video, luego de leer ese texto, luego de realizar determinada actividad. Entonces, la tercera columna se realiza luego de haber cumplido con la actividad encargada. Esta tabla tan sencilla nos permite eventualmente identificar, por un lado, los saberes previos, por otro lado, las expectativas del estudiante y finalmente cuál ha sido el aprendizaje obtenido de determinada actividad, de determinada lectura, de la visualización de determinado video. Es en este sentido una herramienta muy sencilla que también, por ejemplo, yo suelo utilizar en controles de lectura. Entonces, cuando yo hago controles de lectura, no necesariamente les hago una batería de preguntas, les planteo una batería de preguntas, sino que son ellos mismos los que colocan las preguntas cuyas respuestas buscan en la columna del medio, en la columna central. Y entonces, con ayuda de un texto, con ayuda de un video, son los mismos estudiantes los que son motivados a generar, a encontrar este aprendizaje, estas respuestas. Entonces, tabla KWL. Eh, este es uno de los primeros, un primer recurso. Y un segundo recurso que utilizo en este caso para realizar resúmenes de textos es el, la plantilla de la Universidad de Cornell para tomar notas. La plantilla es igualmente muy sencilla como los otros recursos que he compartido con ustedes y en este caso consta de los siguientes elementos. Se distribuye eh, el espacio disponible en tres módulos. Un primer módulo en el que colocamos los puntos clave, los aspectos claves de, de un determinado texto, de un determinado video. Una columna en la que abundamos en detalles y finalmente un espacio para colocar de manera resumida el contenido del video, del texto eventualmente revisado en, eh, en clase o a manera de tarea. Entonces, este es el gráfico esta es la plantilla utilizada por la Universidad de Cornell para poder eventualmente eh, realizar resúmenes, resumir textos, resumir videos, resumir diferentes actividades en este caso. Entonces, cinco recursos que he querido compartir con ustedes en esta eh, exposición, en esta presentación que eh, ponen en escena, que nos permiten aplicar técnicas de aprendizaje colaborativo utilizando con ayuda de diagramas. El agrupamiento por afinidad, que nos permite que nos ayude a identificar patrones en el contexto de diferentes tipos de contenidos. La tabla de grupo, que en el cruce de diferentes dimensiones nos permite generar ideas, nos permite eh, ubicar los contenidos en la parte en la que corresponde. Las matriz de equipo que permite, que funciona como una especie de checklist para poder identificar eh, qué condiciones se cumplen y no se cumplen en un determinado fenómeno. Las cadenas secuenciales que son líneas de tiempo u organigramas eventualmente para poder distribuir elementos a lo largo de un espacio temporal o a lo largo de una jerarquía. Entonces... La cadena secuencial me parece que es un recurso bien interesante porque nos permite trabajar tanto la amplitud como la profundidad. Entonces, eh, la amplitud en el tiempo y la profundidad eventualmente en el espacio. Es decir, diferentes eventos que coinciden en un mismo momento de alguna manera nos muestran la profundidad. Mientras que diferentes elementos, eventos que ocurren a lo largo de una distribución en el tiempo nos muestran la extensión de un determinado fenómeno. Y finalmente están las redes de palabras, que no son otra cosa que eh, distribuir ideas alrededor de un determinado contenido, alrededor de un determinado concepto. Identificando las ideas principales, relacionándolas con ideas secundarias y cómo éstas a su vez se vinculan entre sí. Luis Antonio comenta, muy interesante, ahora hay que aplicarlas, no son complicadas y se pueden hacer participar más solo los alumnos. Efectivamente, son técnicas muy sencillas, son técnicas extremadamente sencillas para poder eh, incentivar la participación de nuestros estudiantes, como comenta Luis Antonio. Eh, para finalizar, quiero compartir un bonus track, ya que creo que tengo unos cinco minutos para eh, algo más, eh, más bonus track. Hemos hablado aquí de eh, el uso de los diagramas como instrumentos para el aprendizaje colaborativo, es decir, para interactuar con nuestros estudiantes. Pero creo que podemos dedicar unos minutos rápidamente a los diagramas como instrumento para presentar la información desde nuestra parte, es decir, como instrumento de enseñanza. Los hemos visto como herramienta de aprendizaje, ahora vamos a verlo como herramienta de enseñanza en ese sentido me parece que es interesante, sería interesante revisar los tipos de diagramas que podemos emplear para presentar nuestros contenidos, los contenidos de nuestras clases. Eh, hay un libro que yo les recomiendo una barbaridad que se llama el libro de los diagramas de Kevin Duncan. Eh, si lo ven, adquiérenlo inmediatamente. El libro de los diagramas eh, está agrupado en cinco categorías, triángulos y pirámides, cuadrados y ejes, círculos y tortas, líneas de tiempo y anuarios, y flujos y conceptos. Eh, de esta manera, sostiene el autor, es posible organizar absolutamente todo tipo de información disponible de manera tal que calce con alguno de estos tipos de diagramas. Por ejemplo, vamos a revisar algunos de ellos, como nos vaya con el tiempo. El primer tipo de diagrama que tenemos son los triángulos y pirámides. Los triángulos y pirámides... Son un excelente recurso para mostrar jerarquías, para mostrar componentes y eh, también para mostrar procesos. Por ejemplo, aquí se utilizan los triángulos en la, eh, o las pirámides para mostrar eh, la narración, para mostrar cómo evoluciona una narración. En este caso, el gráfico que estamos viendo proyectado en pantalla es la pirámide de Freita. Usualmente estamos acostumbrados a saber que nos han contado desde el colegio que las, las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace. En este gráfico freitag utiliza la pirámide para mostrar el clímax, como el momento en el que la acción asciende y nuevamente baja hasta finalmente llegar al desenlace. Entonces pirámides es también un excelente recurso para poder mostrar no solo jerarquías, sino también la evolución de un fenómeno. Entonces, en otras palabras, aquí estaríamos combinando una cadena secuencial con una pirámide. Pero no es el único ejemplo que podemos tener del uso de la pirámide. También podemos, por ejemplo, presentar los contenidos de nuestros cursos por orden de jerarquía. Este que vemos aquí es un gráfico que probablemente a ustedes les resulta conocido, que es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom distribuye los eh, verbos de acuerdo al tipo de proceso mental que se ejecuta desde los más básicos, que, están, que implican el recordar, o sea, por ejemplo, memorizar las fechas del calendario cívico, sería recordar. Mientras que en la parte superior encontramos el crear, que en este caso correspondería, por ejemplo, a una actividad como diseñar un juego, en base a las fechas cívicas del calendario peruano, por ejemplo. Entonces, taxonomía eblum podemos presentarla utilizando en este caso una pirámide, donde los, más, los procesos más elementales se ubican en la base y los más importantes en la parte superior. Pero también podría ocurrir lo eh, opuesto, es decir, los procesos eh, menos significativos, como por ejemplo aprender solo escuchando, podrían ser ubicados en la cúspide de la pirámide y en la base más bien ubicar de qué manera aprendemos mejor, que en este caso es enseñando a otros. En este caso el componente no es solo la jerarquía desde el punto de vista de la ubicación, sino que aquí también pesa el componente espacial, es decir, cuánto espacio ocupa este, este segmento de la pirámide en este caso. Entonces, triángulos y pirámides. El otro tipo de diagrama que podemos utilizar son los cuadrados y ejes. Los cuadrados y ejes son herramientas muy versátiles. Por ejemplo, en este caso, este es un diagrama que permite distribuir los problemas según tipologías, cruzando dos ejes, consenso por un lado y por otro lado el nivel de importancia. De esa forma se identifican cuatro módulos para ubicar, para situar, en cuál de ellos eventualmente se ubica el problema que estamos analizando. Los estilos de aprendizaje de David Kolb, de David Kolb, también les eh, pueden resultar conocidos. emplea una estrategia de ejes, en este caso, para diferenciar cuatro tipos de aprendices, asimiladores, convergentes, divergentes y acomodadores, según cómo se cruzan dos eh, dimensiones. La matriz de prioridad, llevo eh, años pidiéndole a alguien que me diseñe una aplicación que cruce mi calendario de Google con una matriz de prioridad. Sería espectacular porque así los eventos se distribuirían entre eh, urgentes, no urgentes, importantes o no importantes. Entonces, igualmente, se usa en este caso ejes para distribuir los eventos. Tipos de jugadores, si es que vamos al ámbito del juego, o recursos como el mapa de empatía que se emplea en eh, marketing, en, en negocios, emplean trian, eh, cuadrados y ejes, como el mapa de empatía que vemos aquí proyectado en pantalla. Los círculos y tortas, que son eh, recursos de los cuales abusamos, no necesariamente son los únicos tipos de diagrama que podemos utilizar. Podemos utilizar, por ejemplo, el círculo también para mostrar eh, el tiempo, como es el caso de este gráfico del viaje del héroe que discurre a lo largo de 12 pasos por los que transita todas las narraciones, según menciona Joseph Campbell, el antropólogo que hizo el estudio correspondiente. El círculo de oro, otro recurso también tomado prestado del marketing, que ubica al centro el porqué y en las afueras el qué. También utiliza en este caso círculos y tortas. El ikigai, Aquellos que están de alguna manera familiarizados con esta eh, forma de pensamiento pueden reconocer cómo se emplea diagramas de Venn en este caso, ¿cierto? Para presentar contenidos, para presentar cruces, para presentar encuentros entre diferentes tipos de elementos. El círculo de Wallace es otro gráfico que también muestra el proceso de investigación desde las teorías hasta la observación, el levantamiento de la data, etcétera, y la vuelta a la generación de más teoría. Líneas de tiempo y anuarios, ya hemos visto algunos de ellos en la línea de tiempo que vimos en la cadena secuencial. La cadena secuencial entraría en esta categoría. Pero también, por ejemplo, un gráfico como este, el llamado paradigma de SIDFIL, que muestra también desde el punto de vista narrativo el inicio, el nudo y el desenlace de una historia. El viaje del usuario, el viaje del usuario que les había mencionado, es, este, es un gráfico como este, es decir, a lo largo de una línea de tiempo se distribuyen diferentes eventos, diferentes elementos, de manera tal que podemos cruzar no solo la evolución temporal, sino también la emocional, en este caso. Este planificador, que ya lo hemos visto en la presentación, o también otros esquemas como estos para el diseño de historias convincentes, planteamientos, nudos, desenlace, este es un recurso que se utiliza en storytelling, por ejemplo, en narración. O en eh, pensamiento futuro, en lo que llaman, para identificar la evolución del tiempo y diferentes tipos de eventos. El diagrama KWL, la, la plantilla KWL, el Kanban, que también les puede resultar familiar a aquellos que están vinculados al marketing, donde ubicamos en la primera columna las tareas por hacer, al centro las tareas que se están haciendo y en la última columna las tareas que finalmente ya fueron hechas. El Kanban es también un recurso interesante. Y finalmente los flujos y conceptos que nos permiten mostrar eh, diagramas que vinculan diferentes elementos. Por ejemplo, este es un gráfico elaborado por la Cepal a los inicios, al, al inicio de la pandemia de COVID en el que analizaban, mostraban cómo se vinculaban los diferentes costos económicos, producto del de COVID de la pandemia. Entonces, se muestran diferentes elementos como estos se interrelacionan entre sí. El proceso de diseño también puede ser presentado mediante un flujo o los diagramas de flujos de procesos, ¿no? Como, por ejemplo, este que muestra el proceso desde que el estudiante inicia, estudia, trata de resolver un problema. Si lo ha aprendido, termina la tarea. Si no, vuelve al estudio. Y así sucesivamente. O eh, herramientas como el árbol de las decisiones, entre otros. Entonces, eh, diferentes maneras de presentar la información utilizando principios, utilizando formas geométricas muy básicas, como pueden darse cuenta. En realidad, como pueden haber visto en, esta, en este bonus track que he querido traer para terminar la presentación de hoy, pueden ustedes encontrar que hemos utilizado cinco tipos de diagramas, triángulos y pirámides, cuadrados y ejes, círculos y tortas, líneas de tiempo y anuarios, y finalmente, flujos y conceptos. Entonces, la próxima vez que vayan ustedes a diseñar una de sus clases, piensen que también pueden apoyarse en las figuras geométricas más elementales, para poder presentar de una manera visual, de una manera atractiva, de una manera motivadora al diálogo y a la discusión, los contenidos de sus cursos. Bien, creo que estamos bien con el tiempo. Sí, Omar. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, estoy aquí para eh, ayudar. Uh -huh. Gracias, Omar, por la exposición. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, primero vamos a pasar a la, a la encuesta y sí recordarle a los que son docentes UPC, por favor, no olviden que deben de realizarla para poder considerarlo en las horas de capacitación. Entonces voy a proceder a enviar la encuesta y damos unos dos minutitos para que puedan completarla. Invitamos a que todos puedan participar en ella y poder recoger información. Mm-hmm. unos últimos minutitos para que puedan terminar de completar los que aún tienen pendiente realizarlo. Perfecto, muchas gracias a todos y bueno, ahora sí. Eh, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas los que deseen por favor registrar sus eh, alguna consulta, Omar sobre todo lo que hemos, lo que ha abordado en esta presentación este es el espacio para poder realizarlo Lo iremos leyendo a ver por el chat alguno por ahí, alguna consulta Voy compartiendo con ustedes mientras van, compartiendo, uh -huh. mientras van publicando sus, sus preguntas algunas eh, recomendaciones. Por ejemplo, ya les había comentado aquí el, el, el texto este que se llama el, Diablo, el libro de los diagramas. La Diagrams uh -huh. Book es una buena eh, herramienta. Hay otro, por ejemplo, aquí este se llama Dibujar para ganar. Eh, el autor es Dan Roan. Los, los libros que estoy compartiendo con ustedes están en inglés, pero también algunos de ellos los pueden encontrar en castellano. ¿listo? Suele suceder que en este caso este tipo de, de técnicas se comparten, se trabajan más en, en inglés que en castellano, eh, pero igual les pueden ayudar. Eh, aquí el, el, el, y en todo caso lo que pueden hacer es seguir a los autores que voy a colocar aquí en sus redes sociales, por ejemplo, Dan Roan es el autor de este y varios libros sobre pensamiento visual Dan Roan, ahí he colocado su eh, nombre en el chat una de las ventajas de editar desde tu casa es que tienes todos los libros a la mano otro autor que me parece bien interesante es Mike Rodé aquí voy a colocar el nombre Mike Rodé Mike Rodé eh, como se llama eh, H -D -E, Mike Rodé. también es un autor muy interesante tiene un puñado de libros muy visuales muy gráficos para poder trabajar todo lo que tiene que ver con pensamiento visual hay un libro que también les recomiendo que se llama precisamente visual thinking eh, es un libro en el que eh, una, un, un alemán wilhelm brandt también habla sobre el pensamiento visual es un texto bastante bastante didáctico en el que pueden encontrar una serie de elementos a eh, seguir aquí voy a, voy a, voy a apuntar los eh, nombres, pero mientras tanto, en las redes sociales también hay bastante contenido sobre el tema. Hay cinco cuentas que me animaría a compartir con ustedes para terminar, para recomendarles que las sigan Instagram. Unas cuentas, algún, no, son cinco, son once cuentas. Ahí tienen once cuentas con eh, diseñadores visuales, ¿listo? de los cuales podemos aprender muchísimo desde el punto de vista de la presentación visual de los contenidos. Allí los tienen. En particular, yo personalmente les recomiendo muchísimo el trabajo de Jessica Hagi, que aparece como bonus track aquí. Los diagramas que utilizan son espectaculares. Son muy sencillos, muy simples. Están hechos en fichas de notas. Van a darse cuenta que son realmente, realmente muy, muy interesantes. Bien, preguntas, dudas... Gracias, Omar, por toda la información compartida. Aquí. Sí, bueno, igual aquí Cecilia preguntaba si va a continuar mañana. Y bueno, no, no, no tenemos otros temas en realidad el día de mañana, pero seguro vamos a encontrar otro espacio para seguir abordando este tema tan interesante. Excelente. Ahí está, ahí coloque eh, la referencia. Bien. Okay. Gracias, igual, eh, gracias Isabel por tus palabras. Gracias Luis Igual, eh, muchas gracias también Omar eh, por toda la información compartida y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión los invitamos a continuar con los siguientes webinars con los siguientes talleres ¿no? y les vamos a compartir en el chat los, la agenda que tenemos en estos días para que puedan en caso no hayan podido inscribirse todavía, alguna tengan, tengan por seguro que pueden aún realizar ¿Sí? así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Omar muchas gracias a, a la universidad ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde nos mantenemos en contacto, cuídense mucho hasta la próxima, chao hasta luego, buenas tardes